¿Qué es lo que hasta el momento tiene la policía en, en torno a los dos sujetos que aparecieron colgados en paso elevado? Esto tiene aterrado a los curadores de Durán. Así es, eh, tuvimos la noticia más o menos a las 3 y 40 de la mañana. Eh, las cámaras del EQ911 visualizan dos bultos eh, sospechosos y comunican a las unidades policiales. Las unidades policiales se desplazan y pueden verificar que se encuentran de eh, dos cuerpos. Eh, colgados en el puente de ingreso al puente de, de Durán. Eh, de igual forma eh, tenemos indicios que estas dos personas eh, habrían sido secuestradas o desaparecidas eh, desde el día 11 de febrero los familiares eh, ponen la denuncia el día 13 de febrero y eh, tenemos una línea conductiva que podrían conectar la captura precisamente de las 7 toneladas con este evento tenemos antecedentes. Eh, tenemos la identidad de una de las personas no tiene antecedentes y todavía el otro sujeto se mantiene como no identificado. Bueno, se mencionaba que tendrían un mensaje en la escena. ¿Es no, eso se trató en otro eh, en otro caso. ¿Cuál sería la relación de estas dos personas con la droga incautada? Es una línea conductiva. Todavía eh, eh, estamos tratando de verificar las diferentes eh, hipótesis que se podían dar. Pero eh, una de ellas, como les refiero, podría estar conectada con la incautación de drogas. ¿Cómo podrían precisar sido en qué están se... asesinados? ¿Lo mataron en el lugar? ¿Lo mataron en otro problema? Eso se, eso se va a verificar con, la, eh, con el procedimiento técnico de autopsia tal vez alguna de estas bandas delictivas se ha, se ha responsabilizado no, algún... no, no tenemos ese dato, no ha habido eh, en absoluto ese dato. ¿En el lugar no hay cámaras de seguridad que apunten hacia el puente? Tenemos no. Que hay dos, tres cámaras ¿Tenemos que eh, eh, cámaras? Tenemos eh, cámaras que apuntan en todo el recorrido que están continuamente, son eh, cámaras dinámicas, las cuales eh, se trasladan eh, girando para tratar de visualizar la carretera y el entorno. ¿Cuántas personas creen ustedes que pudieron haber participado? No podríamos afirmar cuántas personas eh, porque no sabemos exactamente cómo llegaron eh, todavía eh, el, los cuerpos a ese punto. Y, la... en, y también en qué condición llegaron. Entonces eso modificaría sustancialmente la participación en número de personas. ¿Usted mencionaba que mensajes mensaje es en otro caso para aclarar a la ciudadanía que está circulando eso? Entonces en el caso de estos ciudadanos que fueron encontrados en el puente, no hay ningún tipo de escrito, no hay ningún tipo de no, no tenemos en la noticia de que haya existido algún tipo de escrito o noticia. Eh, lo que tenemos es la identidad habían dejado a uno de los sujetos con su billetera, por eso tenemos la identidad de ese ciudadano y del otro todavía estamos tratando de obtener la